sorprendido con la formación que, que tienen de, después de haber salido de ese sur, eh, están totalmente integrados y están trabajando, eh, haciendo trabajos reales, o sea, no, no les estamos mandando a hacer eh, cosas simuladas, sino ya están haciendo trabajos que salen al aire. Los alumnos que están en nuestra, en nuestra asociación realizan podcast mmm, en directo, grabando vídeos, utilizando la mesa de sonido, en este caso, pues los alumnos eh, en práctica están en los rodajes, no solamente asisten y ven lo que hacemos, sino que son protagonistas de este proceso. Este es el entorno de trabajo, ¿verdad? prácticas, eh, consigues un montón de aprendizaje. He tocado por primera mano eh, lo que es el mundo laboral audiovisual, en específico el de televisión y en una gran empresa como puede ser esto, en la que he participado no solo viendo sino eh, practicando.